¿Vale la pena el hijo? Vale la pena vamos allá. Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final los Project. Antes de nada, dale like y comenta. Gracias David por ser tan guapo y comparte el vídeo para poder hacer más críticas. Hoy os vengo a traer The son sin entrar mucho en los recovejos de la película. Os voy a hablar de que es una película de, de la ansiedad y la depresión. Lo tengo aquí apuntado. Eh, dirige Florian Zeller y están Laura Dern, Hugh Jackman y el niño que no actuó muy bien y también está Anthony Hopkins haciendo pues un poco de esto. Hugh Jackman, digamos que se ha casado con Vanessa Kirby, en este caso, que es digamos, pues una mujer más joven y ha tenido un niño pe pequeño. Mientras tanto, eh, Laura Dern, que es la ex-mujer, está con el hijo, con el, eh, con el otro hijo, y ese hijo coge una depresión. Lo que me encanta de esta película, aparte de Hans Zimmer, que siempre está ahí, pero bueno, me dirigiría más por el tema de la fotografía, que me ha parecido una brutalidad, es cómo se introduce el concepto de la depresión y cómo se introduce en nosotros esa sensación de que, en un momento a otro, la vida se para y dices, no tiene ningún sentido. ¿Para qué sigo viviendo? ¿Para qué sigo aquí? Y explica muy bien el proceso de concepción de una persona y del tabú de decir, vale, me encuentro mal, pero ¿esto que me pasa es un resfriado o es algo más? Y como los padres dicen, no, no, es que tu hijo se está haciendo daño, se está haciendo esto, que lo está haciendo porque la realidad le supera. ¿Y cómo le puede superar la realidad a una persona que tiene dinero y lo tiene todo bien? Pues porque a veces la vida sin un sentido no es vida. Y eso la película lo refleja muy bien. Estamos hablando que de Hugh Jackman, la hora de todos tienen un sentido para la vida, pero el hijo dice desde que os separasteis mi vida no tiene sentido. Y la, peli la película abunda muy bien en esos sentimientos. O sea que, si os gustó El padre con Anthony Hopkins, aquí os sale como, nada, es un camión súper corto. Os lo recomiendo mucho. Es una película lenta, densa, pero si habéis tenido o sabéis de alguien de vuestra familia que pasa por depresión y, o ansiedad y no sabéis muy bien cómo, cómo, o sea, queréis aprender más del tema, es una película que... Toca bastantes palos de este tema, lo que son los ingresos, eh, lo que son los, las primeras veces que entras en ese colapso, el aislamiento social, o sea que os recomiendo. No es un gran peliculón, pero sí que es verdad que como película eh, sobre una temática concreta tabú, es una película muy recomendable. Yo le doy un... le doy un seguimiento pero le doy un 8 por la fotografía y por la música, porque creo que las actuaciones podrían estar mejor. Pero es un visionado que os recomiendo muchísimo. Sin más, chicos, me despido. Un abrazo y cuidaros mucho, que la salud mental es lo más importante. Hasta la próxima.